Los micros salen a toda hora, el puente se enguirnalda en galas plateadas. El ventanal es pantalla cóncava y desfile de peces vueltos del revés en un acuario seco, pasando bajo los toldos de la farola, oscuros peces borrachos como esponjas, porque el sábado linierce fiesta boliviana, hasta que el hígado aguante y las piernas sostengan. Caen los párpados del macho esponja que se la quiere llevar, Vamos, vamos para allá, pero no, yo contigo no quiero nada, me has deshonrado. Los vómitos son estrellas caídas en las veredas, orladas por pedazos rojos y el alto tránsito de mocasines blancos y tacazos de charol. Desde el papel pegado en la vidriera, una vic azul grita, se pide verdulera, sexo femenino, exclusivamente boliviana. La sartenia de pollo sale a toda hora, Así son las norteñas, doraditas por fuera, jugositas por dentro, Samuel dice, y ríe y muestra el oro en los dientes, porque sabe que a los seis días de trabajo los borra la chicha, que el gran cochabamba tiene siempre chicas distintas, se cansan de que les peguen, dice, y muestra los dientes de oro, aunque no ría. El esponja queda solo, agonizando en espasmos, ven, ven que quiero hacerte un hijo, Isabel, murmura y sigue sacudiendo.